En el pleno del mes de diciembre, tanto Adelante COIN como el resto de formaciones de la oposición presentaremos de forma conjunta una moción sobre la deuda de nuestro ayuntamiento. A lo largo de todas las etapas de mayoría del PP al frente de la gestión, los miembros del equipo de gobierno han hecho referencia en innumerables ocasiones a la deuda heredada del equipo anterior, en muchas ocasiones como justificación de sus propias actuaciones o, más bien, de la falta de ellas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 Para completar esta información hay que analizar también otros aspectos que no son menos importantes, como las inversiones no ejecutadas y dentro de las que sí se han ejecutado las cantidades que eh, se han referido a trabajos de empresas externas. Presentamos esta moción toda la oposición porque queremos conocer y trabajar junto con los servicios de, de intervención para conocer, después de nueve años, el origen real de dicha deuda y también una fotografía continua del estado de endeudamiento del ayuntamiento y que se vaya actualizando año tras año. Queremos que toda esta información sea pública en la web del ayuntamiento y así no habrá que estar mirando constantemente a principios de siglo para saber cuál es el estado de la deuda de nuestro municipio.